Yo ya estoy acompañada, porque venimos hablando, Diego. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Nancy. Hola, Nicolás. <risa> nuestra compañía, nuestra educación financiera, financiera sí. eh, venía escuchando atentamente ¿no? acerca del de, eh, Ainaldo, acerca de los sueldos. Bueno, también hay que decir que los jubilados también ya tienen su cronograma. Viene con aumento la jubilación este mes. Van a cobrar el Ainaldo, los jubilados, los pensionados. Y hay que hablar no de la cantidad de población... ¿Y cómo estamos? ¿Cómo es eh, la Argentina o el mundo? ¿Vos sabés que eh, Por segundo, dos personas cumplen 60 años en el mundo. ¿Por segundo? Por segundo. La población ha envejecido y viene envejeciendo eh, a una, una velocidad muy, cada vez mayor. Uh -huh. Y principalmente por dos fenómenos eh, este, basales. ¿no? La, el primero es... El tema de la, nat la natalidad, o sea, ¿Sí? hay un tema de control de natalidad, planificación algunas uh -huh. veces, otras veces control, sí. cambios culturales de, de la, la cantidad de hijos que uno decide o la formación de las familias. Uh -huh. sí, hay personas que dicen, no quiero tener hijos. Esa es una de las razones. Y la segunda razón es el aumento de las expectativas de vida. Claro. Que se va a dar por distintas razones, principalmente por los avances tecnológicos que ha generado un boom en las producciones de, de alimentos, uh -huh. en la, en la este, los efectos que tiene la salud, ¿no? uh -huh. la, la capacidad de hacer operaciones, expectativas de vida, no, ni más, no muy de lejos, el covid Sí. Con la invención de las vacunas, ha permitido un incremento en la expectativa de vida extraordinario, uh -huh. este, y sobre todo en, en, en la población adulta. Entonces, claro. si uno ve la, la población en general, la torta en la que participan la, los adultos mayores, cada vez es mayor. Bueno, Diego, pero... Eh, ¿Cómo influye esto? Porque si no parece una, una clase de sociología, pero esto también influye en la economía, ¿no? Influye en la economía del país y influye en la economía y en las planificaciones individuales. Bueno, hoy trajiste sí, sorpresas. Eh, sí. Hoy hay unas placas muy gráficas para sí, muy conocer. Gráfica. Bueno, allá lo está esperando Nico y hoy lo, lo vamos a... ¿Estrenar la pantalla? Sí. Bueno, a estrenar la pantalla Permiso. entonces nuestro ya compañero. Ya vamos. es amigo de la casa. Sí. Sí. ¿Eh? Vamos a, a presentar un, un poquito lo, el tema de los números a nivel internacional. Sí. De lo mm. que ha sido este, este, este tema del envejecimiento, del leve envejezamiento, ¿no? el aumento de la mayor esperanza de vida y la menor natalidad. Sí. Si vamos a las placas, las vamos a pasar rápido. Este, Vemos la cantidad de personas, población, 7 mil millones de personas, esto en el mundo, ¿no? Era promedio. Este, la edad promedio, la edad de vida promedio, sí. eh, todo lo que es la, el aumento de la población. Si seguimos la placa que sigue, es, así era la sociedad en 1950. Joven, young, casi toda la población. Hace 50, o sea, más de 50 todos, años, todos. Todos sí. joven. Y se va haciendo cada vez más adulta, ¿no? Uh -huh. O sea, más envejecida, más longeva. Sí. Esto ya es en 2010. Población mucho mayor. Si pa pasamos a la que sigue vas viendo cómo se va eh, haciendo rojo en todos los lugares... ...y Bien. esto va, va a seguir creciendo por esto que decimos... ...un incremento en la expectativa de vida... Uh -huh. un, ma, ...un menor nivel de, de crecimiento poblacional... ...por la, la reproducción po poblacional... ...y una, en 2070 se, se, esta es la expectativa... Es prácticamente todo toda la población... Uh -huh. bueno eh, ...excepto África que mantiene todavía un alto nivel sí. de, de natalidad... Y también y, Diego hay que decir sí. que en África hay muchas enfermedades, no hay una muy buena calidad de vida, de, claro. ¿no? Entonces, eh, lamentablemente hay personas que mueren, ¿no? por, por enfermedades. Lo que pasa, lo que va a pasar es que la natalidad repone la población. entonces vos tenés una participación de nuevas personas con mayor capacidad de edad de productiva en estos países. Lo que pasa es que en los otros se va envejeciendo. Pasa, pasa a, la que sigue, a la que sigue, así vamos viendo un poco el tema de los gráficos. Ajá. Eh, de nuevo, ves acá, 2010, 23 eh, países eh, este, envejecidos. Eh, seguimos con la placa, mira cómo, cómo va mira, en el 2040, la, ¿cómo la expectativa. Uh -huh. toda, toda la población envejecida. Implica que cada vez vivimos más años y pasamos muchísimo tiempo en la edad pasiva. O sea... Ten, claro. ten en cuenta que vos tenés una, una, un tiempo de vida activo, que es hasta los 65 años, en uh -huh. donde vos tenés una actividad productiva, y a partir de ahí entras en una en tu edad pasiva, en donde sí. vos ya no podés o no tenés actividad laboral, ¿no? Continuamos con las placas un poquito más. Bueno, estos son los, de... los efectos Ajá. de la economía, ¿no? La sostenibilidad de las pensiones, las jubilaciones claro. que veníamos hablando, menor, cre menor crecimiento, que era la productividad, efecto en las cuentas públicas, entre otros efectos. Vamos una, una más. Esto Ay, en Argentina, sí. 46, esto es del, del censo, 46 millones, 32 años en promedio, 77, edad, expectativa de vida. Uh -huh. se, ¿Cómo? Sesenta, 77, edad, uh -huh. expectativa de vida Bien. de la Argentina, 77 años. Bien. 92 es la, la población que vive en, en la este, urbana, 2,2 es la tasa de natalidad. Nosotros estamos dentro de una, una población que se renueva, uh -huh. pero cada vez con mayor dificultad. Entonces, este, estamos en un boom de boom poblacional, un bono poblacional en el que vamos a tener a personas con nivel de actividad o en actividad mayor a la pasividad en este momento, pero eso va cambiando con el tiempo, viste, las, las proyecciones. Uh -huh. Pasemos una más. La dependencia de, de, los, de, la, de la población respecto a la actividad pasiva. Sí. Cada vez más las la personas dependen de los aportes de las personas pasivas, porque claro. son cada vez más uh -huh. la población. Es jubilada, ¿no? Vamos una más, que es la que quiero. Esta Esta es la que me interesa es que nos, nos centremos un poquito. Vos naces y empezás a consumir. Sí. Con, con tu edad, cada vez tenés más edad y empezás a consumir más. Y alrededor de tu vida, se va manteniendo tu consumo. Sí. Tu ingreso no pasa lo mismo. Vos, no, vos empezás a tener un ingreso, empezás a trabajar. Hay claro, un pico de tu un, ingreso exacto, cuando después, vos tenés una edad. Uh -huh. Y después entras en la pasividad. Claro. En la famosa ola. En la famosa sí. ola. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que estamos viendo? Hay una edad, cada vez vos vivís más tiempo. Pero vivís más tiempo para la economía, claro. Pero la economía uh -huh. tiene un problema. Sí, sí, sí, al, sí. Al, al, a este, al margen del problema macroeconómico, el problema individual, vos lo que tenés que hacer es pan, plantearte dónde estás en este momento sí. y ver qué vas a hacer en este, en ese, en, en, cuando llegues a la pasividad. Entonces, normalmente se planifica el excedente que vos podés llegar a tener acá, capitalizarlo porque te, te permita subsistir en ese, en ese periodo que va a llegar uh -huh. y que cuando llegue vas a depender o de una jubilación, ¿de qué vas a depender? ¿Va a claro. depender del, del Estado que no puede... Ahora eh, digo, solo? Eh, escuchando lo que charlaban con Nancy hace rato y escuchando lo que estás contando, eh, evidentemente vamos hacia una, eh, una comunidad o un, un mundo mucho más... Eh, envejecido y, sí, y, y hay, longevo. Una longevo, sí. y, hay sí, sí. y hay una pasividad, evidentemente, en la economía, que eso yo creo que no, impactar, no impactaría, no sería bueno para la economía mundial. Ahora, ¿qué acciones tienen que hacerse para que no pase esto, para que no caiga demasiado, digamos, por ahí capaz que se, se puede hacer algo como para que ya una vez uno jubilado pueda mantenerse una economía un poco más activa, digo, ¿se puede hacer algo? Se puede hacer algo y yo te digo que esa acción es individual porque si, si nosotros esperamos Ajá. que haga algo el gobierno no, no, no, no por supuesto supuesto. depende del gobierno, depende de nuestros haber... hijos que nosotros en este momento estamos manteniendo yo creo que debería de la haber políticas humana, no, no, va a ser muy difícil lo que tenemos que hacer nosotros es una acción individual Ajá. nosotros tenemos que tomar la acción ahora planificando si está acá vos podés hacer un pequeño ahorro el ahorro va incrementándose en medida que vos vas aumentando sí, tu edad sí. y si vos ves, mira la placa que sigue a vas a ver cómo el, y la que sigue, la que sigue por favor. ahí está, ahí está. Cómo este, la, el nivel de actividad fue cambiándose, se fue alargando. Esto, fíjate sí. que lo que es, son varones y mujeres, pero está hablando acá la, el nivel de actividad 1994-2014. 2014. Entonces Ajá. vos ves cómo eh, hay mayor actividad con mayor edad. O sea, la gente está trabajando eh, más tiempo. Claro. Se jubila más tarde, hace Ajá. otra actividad, Bien. tanto mujeres como varones. Ahora, eso tampoco es mucho más. Empieza a trabajar... Después, y empieza a trabajar más tiempo, pero no te va a alcanzar. Bien. Entonces, vos lo que tenés que hacer necesariamente es tener ingresos pasivos. Entonces, Ajá. yo te voy a dar un caso puntual. Una persona que, por una razón eh, este, de salud, deja de trabajar. No puede trabajar. Sí. Es como una persona que entra en pasividad de golpe. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hace para subsistir? ¿Cuáles son los ingresos? En, en este caso puntual que yo te cuento, una persona que tenía un terreno... Uh -huh. Más o menos, no mucho, no, no, no, no un gran, de gran valor, supone 4 millones, 20 mil dólares. Sí. Lo pone a hacer trabajar, lo, a lo invierte, lo hace, hace efectivo y lo pone a trabajar. Si esa inversión te deja un 5 por 6% anual, uh -huh. son 100 dólares por mes. Claro. Aproximadamente, 100 dólares. Y 100 dólares por mes no es mucho, vamos hablando de 20 mil pesos. Está bien. 20 claro. mil, 20, pero o sea. son 20 mil pesos. Todos los, claro, meses, todos los meses... que ingresan... Que ingresa eh, y es una uh -huh. En tu pasividad, cuando vos no podés hacer nada... Los primeros 20.000 es sumamente importante... Y, este, y te soluciona un montón de problemas... Este, en, ese, en ese momento... Ahora, eso hay que planificarlo... Depende de cada claro, uno... Yeah. De, eh, de cada uno de la situación personal... La edad que uno tiene... Los activos que uno tiene... Y la expectativa también de consumo que uno tiene, la familia y otras cosas más. Ahora, digo eh, ha cambiado un poco también no la mentalidad después de... Vos hace rato mencionabas la pandemia. Sí. Hay eh, mucha gente que tenía los ahorros, como siempre lo mencionamos, con, con vos, con, con Pablo, eh, bajo, el, bajo el colchón. Claro. Y muchos han decidido, no, bueno, a ver... ...voy a o necesito porque no puedo ir a trabajar... ...porque no puedo, necesito generar dinero... ...entonces lo invierto acá, lo pongo allá, compro un terreno... ...digo, ha ido cambiando un poco también esa mentalidad, ¿no? Sí, pero eh, yo lo que te digo es... ...en la pasividad es necesario... ...porque vos no vas a tener un ingreso... ...entonces claro. hay que planificarla... Ta, ta, ta. ...vos fíjate sí, que sí, cuando sí. yo te digo vos tenés un terreno... ...lo vendés, vale, 20 mil dólares, uh -huh. lo vendés... ...y te haces de los 20 mil... ...vos el capital más lo mantenés... ...estás usando la renta para mantenerte... Y tenés siempre el capital uh -huh. para si vos querés volver a comprar terreno o ot comprarte otro terreno equivalente, ¿no? Porque vos claro. mantenés el capital. Uh -huh. Y sobre la renta, es lo que vos vas teniendo y, este, y te vas manejando en ese, uh -huh. de esa forma. Bien. Uh -huh. Diego, para decirle a la sí. gente también, por ejemplo, eh, que quizás no tiene como un terreno o un ahorro muy grande, pero quiere empezar a pensar y sí. dice: Bueno, a mí me sobran. Eh, 15 mil pesos, ¿cómo los, los ahorros? ¿Se puede empezar, aunque sea así, con, un, con una planificación chiquitita? Sí. ¿Con una inversión? Sí, sí, totalmente. La idea es, vos vas empezando ahora, uh -huh. pensando en tu, en tu futuro, y de a poco vos vas haciéndolo, lo tenés que hacer en moneda dura. Claro. Porque si lo haces en peso, no, no, no tiene mucho sentido. Tenés que hacerlo en dólares, en alguna moneda dura, y vas de a poco juntando. El, el dinero está ahí, si lo necesitas lo podés usar, pero es una... ...planificación para tu vejez... ...teniendo en cuenta esto que venimos viendo... Uh -huh. un, una, ...una expectativa de vida cada vez mayor... Uh -huh. ...y es muy difícil... Contar con un ingreso financiero en un lugar así como con Argentina, ¿no? que tiene claro. el sistema pre, eh, previsional quebrado. ¿no? Exactamente, sí. y, bueno, y sabemos también que, y, y lo hemos escuchado aquí, ¿no? cuántas veces eh, relatos de jubilados no nos alcanza, claro, uh -huh. con una mínima, eh, docentes sí. jubilados que dicen trabajé toda mi vida y no me alcanza. Bueno, pensar para ese momento, porque lamentablemente la, la economía, y vemos ¿no? los los sueldos de los jubilados o los pensionados y realmente son eh, muy poquito a comparación al costo de vida también, ¿no? Claro, exactamente. Lo bueno de que una rentabilidad así, yo te digo 100 dólares, los dólares se van ajustando de sí. alguna forma uh -huh. por inflación. Entonces, de, de alguna manera te va a permitir. Uh -huh. Hablando de 20 mil dólares, podría ser más, podría ser claro. diferente, uh -huh. pero uh -huh. es un tema de planificación eh. y lo claro. importante es conocerlo, anticiparse Está bueno. y de a poquito uno va... Este, trabajando en ese tema. Yo me acuerdo cuando el doctor Escaro venía y nos acompañaba y nos decía a los jubilados, a las jubiladas, prepárense eh, para lo que se viene para la jubilación. Bueno, exacto. acá justo Diego me hizo acordar a eso porque bueno, también prepararse para eso que se viene, no, para cuando haya una pasividad económica poder también invertir y, y, y, que, y que no, haya y algún no ingreso. depender de nada, de, claro, nadie. de, de nadie, exactamente. ¿Me entendés? Depender de vos. Por eso te digo la solución. Si hablamos de políticas públicas, estábamos en el horno. Sí. No, no, por eso, por, por eso, eso yo es te que preguntaba. Depende de uno empezar ahora y tomar acciones ahora. A, a tener más conciencia. Y, sí, y sí, se sí, puede hacer sí, muchas sí. cosas en cualquier edad. Uh -huh. ¿no? En cualquier edad se puede hacer acciones. Está bueno ese mensaje que Y, y nuevo, también, este... y también que no es, no es negativo, ¿no? Eh, llegar a viejo, no, porque no, no, es no, más, nada. uno llega Totalmente. a los 65, 70 años completamente activo. O sea, no estamos viendo el lado negativo de esto, sino que justamente porque estamos tan activos a los 70 años uh -huh. que por qué no poder seguir viviendo de la mejor manera. Claro, Eso o sea, también es, es sin un, un Absolutamente. dato. Y, y, y se pueden hacer inversiones y se pueden hacer un montón de cosas también. Y para eso está Valerza. ¿Dónde los busca la gente, Diego? Alvear 499, local 2. Uh -huh. Nos pueden llamar, nos buscan por, por Instagram o Facebook. Nos mandan un correo electrónico. Y, este, y las, al, las consultas son gratuitas, eh, sin ningún compromiso. Están trabajando de manera normal, no hay ningún de normal, tipo de... Pero Ajá. podemos trabajar en una remota también. Así que por teléfono, por WhatsApp, Buenísimo. también se hacen las comunicaciones, Buenísimo. sin compromiso. Así que nada, la idea siempre es la planificación y la educación financiera. Uh -huh. ¿no? Diego, gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos la semana que viene. Realmente es un lindo tema, ¿eh? un lindo tema para charlarlo, para debatirlo. Así que está, está bueno. Nos reencontramos la semana que Nos viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias por haber venido. Nancy, 8 de la mañana.